Gracias por estar junto a Villa, la Televisión, 21 horas con 41 minutos, tenemos entrevistas en los estudios, está junto a nosotros el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien le damos la más cordial bienvenida, hablamos de varios temas con él relacionados a, a estos hechos de violencia que hemos registrado y que obviamente nos duelen eh, ver todos los días los índices que se van presentando. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, eh, Gabriela, un saludo cordial a los distinguidos televidentes a través de La Noche al Día. Muchas gracias por la comunicación, o por la invitación, más bien. Eh, bueno, Evidentemente, la violencia es un fenómeno mundial, es un fenómeno que ha ido creciendo. Eh, Latinoamérica representa el 8% de la población del mundo y concentra el 30% de la criminalidad del planeta. Eh, el promedio de homicidios en Latinoamérica es de 30 por cada 100 mil personas. En Bolivia, hemos reducido mucho, eh, teníamos 12 homicidios por cada 100.000 habitantes hace 5 años atrás, eh, el último registro del 2017 nos señala que tenemos 6.3 por cada 100.000 habitantes estamos en la estadística de criminalidad eh, por debajo de los países de Centroamérica y Sudamérica a excepción de eh, Ecuador, Chile y Argentina, que se encuentran un poco eh, por debajo de nosotros en cifras de criminalidad. Pero hemos avanzado mucho. Lamentablemente, eh, un fenómeno que no hemos podido contrarrestar en los últimos años es la violencia contra las mujeres. Eh, la ley 348 de eh, lucha contra todas las formas de violencia identifica 16 modalidades de violencia, pero sin duda las más significativas son aquellas que eh, se expresan en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, eh, violencia patrimonial. Eh, la violencia intrafamiliar o doméstica conjuga diferentes formas de violencia en el seno del hogar. En el caso de Bolivia, eh, cuatro de cada diez delitos denunciados promedialmente en los últimos años son delitos de violencia contra la mujer. Ministro, usted, usted señalaba esto y todos los días vamos viendo casos que nos duelen, que nos preocupan y que nos hacen pensar eh, sobre todo en, en los mecanismos que se necesitan. En algún momento hablamos de articulación de las mismas instituciones, entidades y la sociedad en sí. Y hoy ustedes en gabinete, por lo menos lo hemos escuchado usted eh, mencionar aquello, ¿no? Eh, el decreto que ha sido aprobado que permita fortalecer la lucha eh, contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué significa este gabinete? ¿Qué, qué contempla Perdón, este decreto supremo, ministro? Sí, básicamente eh, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, la felcb uh -huh. eh, ha nacido producto de la Ley 348. Eh, es una institucionalidad en proceso de consolidación. Eh, nosotros eh, hemos tomado varias medidas contenidas en este decreto supremo para fortalecer institucionalmente la, la felcb para fortalecerla también en su capacidad operativa y eh, también para dotarle de un dispositivo tecnológico que le permita reaccionar más oportunamente. Eh, la FELCB está fortalecida eh, en la medida en que se le está incrementando un 20% de recursos humanos para que con 1.200 personas opere a nivel nacional. Luego se están creando la de las FELCB mancomunadas, es decir, eh, la FELCB en este momento llega a 100 municipios de manera directa. Uh -huh. Con esta mancomunización va a llegar a 169 municipios de manera directa, eh, ampliando su radio de acción. Eh, luego eh, el TASI, que es una entidad de inteligencia que trabaja con la FELCC, hemos dispuesto que también apoya a la FELCB en, en materia de inteligencia e investigación. Eh, adicionalmente estamos eh, estableciendo un sistema de registro y alerta en tiempo real que lo hemos denominado ADELA en homenaje a Adela Zamudio a propuesta de las plataformas de mujeres con las que se ha consensuado esta norma este diseño tecnológico básicamente consiste en una aplicación en el celular que eh, con eh, simplemente una activación muy simple eh, una activación dactilar de la aplicación, ¿no es cierto?, eh, se va a encender una alarma y se va a activar una alarma en un centro de monitoreo en la FLCB y esa alarma, al mismo tiempo, nos va a mostrar georreferenciadamente de dónde se está pidiendo auxilio, de dónde se está eh, lanzando esta alerta de emergencia. Nos va a georreferenciar con exactitud el lugar de donde viene la señal, y nos va eh, también en la pantalla a señalar el nombre de la persona y el número de celular que está activando esta alerta de tal manera que independientemente de que luego eh, virtualmente se registrarán uh -huh. estos datos y serán tenidos como eh, un, una denuncia con valor jurídico para activar un proceso judicial eh, sobre todo permitirá activar un operativo policial de manera rápida inmediata eh, viendo qué unidad operativa tenemos más cerca del sitio y enviándola para eh, poder eh, desarrollar lo que corresponda. ¿Esto es el botón de pánico que presentaban hace unos días? Sí, evidentemente. Esto ya empieza a funcionar, está todavía en periodo de prueba, ¿va? ¿cómo se busca llegar a, a que se socialice, pues, ministro, eh, porque la gente tiene que conocerla? Sí, efectivamente. Bueno, la aplicación está ya uh -huh. instalada. Eh, las pruebas piloto han funcionado con uh -huh. perfección ahora lo que toca es eh, en un lapso de 60 días digamos que nos parece lo razonable uh -huh. como máximo eh, deberíamos socializar y lograr los registros eh, a este sistema ¿no es cierto? porque eh, las personas tendrán que registrarse y ese registro va a crear esa base de datos y poder luego eh, accionar este botón de pánico eh, obviamente el trabajo de difusión lo vamos a hacer en todo el país, apelando también a, a los medios de comunicación y eh, a las plataformas de organizaciones de mujeres de la sociedad civil Volviendo a aquello que nos señalaba lo primero sobre el decreto ministro, evidentemente la fuerza especial de lucha contra la violencia es la primera instancia a la que la mujer eh, víctima de violencia pues acude eh, es importante eh, la capacitación del personal, usted hablaba también de, de quienes van a estar a la cabeza mujeres se necesita esta empatía para evitar la misma revictimización en la que muchas veces se incurre Sí, efectivamente. Eh, esta es una propuesta que la hemos recogido de las plataformas de mujeres, de las plataformas de derechos humanos, de las plataformas de asociaciones civiles, de sociedad civil en última instancia, que trabajan en la defensa de los derechos de la mujer. Y ellas nos explicaban que eh, una mujer, primero, nos va a garantizar más transparencia, segundo, nos va a garantizar más sensibilidad, tercero, nos va a garantizar eh, más conocimiento eh, de la problemática, eh, luego nos va a garantizar también eh, la posibilidad de que, por ejemplo, eh, la especialización de cuadros mujeres eh, facilite la interlocución con las víctimas, porque seguramente no es fácil eh, revelar eh, situaciones eh, privadas, íntimas, pero eh, obviamente necesitamos generar o fortalecer los mecanismos porque no puede ser que eh, eh, para una gran parte de las mujeres eh, su hogar, su propio, su propio domicilio eh, represente el lugar más peligroso para su seguridad física y psicológica. Esa empatía que le decían, ¿no? ministro, fortalecer eh, eh, significa presupuesto, significa recursos, significa capacitación, porque ese es el primer punto, el lugar, el punto donde una persona víctima de violencia, una mujer víctima de violencia, acude definitivamente. Sí, definitivamente. Es decir, eh, el presidente utiliza una frase: hay que cambiar el chip, y bueno, uh -huh. estamos absolutamente de acuerdo. Eh, vivimos en una sociedad patriarcal. Eh, nosotros hemos generado en los últimos años. ...una treintena de normas entre leyes y decretos supremos protectivos de la mujer. Muchas de estas normas se cumplen y han tenido éxito, nos han puesto... incluyen una ubicación vanguardista a nivel mundial... ...en cuanto, por ejemplo, a representación política, políticas sociales... ...políticas de estabilidad laboral, de seguridad de, de social en favor de las mujeres, pero eh, muchas normas también no llegan a efectivizarse plenamente porque todavía hay que trabajar la despatriarcalización como un proceso en el cual eh, no solamente hay que eh, equilibrar la relación entre varones y mujeres en términos de represión política y de políticas protectivas sociales, eh, sino fundamentalmente... Eh, hay que igualar plenamente todas las condiciones, oportunidades y potencialidades sobre todo en el ámbito económico las relaciones de género en última instancia son relaciones de poder claro, corrientes radicales pretenderán resolverlas por una confrontación entre varones y mujeres esa no es la fórmula ciertamente, la fórmula es buscar una eh, convivencia, una coexistencia equilibrada, eh, recíproca de complementariedad no es cierto, pero para eso eh, todavía hay que trabajar mucho y uno de los elementos que se requiere es contar con cuadros humanos especializados. Eh, las personas, los operadores policiales encargados de eh, garantizar la protección de las mujeres deben ser cuadros especializados en la problemática, en el enfoque de género, en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos, en fin, para que eh, puedan actuar eh, no solamente con oportunidad sino sobre todo con capacidad profesional Ministro, aprovecho hablando de este tema de, de agresión y violencia hacia la mujer y miren en Santa Cruz hemos visto tres casos ya con la denuncia de Montero, la audiencia tengo entendido de violación múltiple violación grupal en el segundo caso se ha tenido que hacer toda una investigación todavía existen personas que tienen que ser aprendidas, pero la policía ha actuado hay un tema también que, que preocupa a la sociedad y está vinculado a este tema. Procederá a la investigación, se registran ahí las denuncias, pero están eh, como problemática muy, muy sensible para nosotros, obviamente. Sí, efectivamente. Eh, si una mujer está en situación de desventaja, eh, desventaja física, desventaja económica muchas veces, eh, frente a un varón, eh, obviamente una mujer frente a un grupo de varones que cometen vejámenes. Eh, hemos, eh, hemos visto bueno, unas imágenes que se han posteado en redes sociales, eh, si bien correspondientes uh -huh. al año 2016, pero donde básicamente se, se trata a una mujer eh, como si fuera una basura, eh, ni siquiera como un juguete, sino como una basura. Eh, se lo humilla, se le cometen una serie de vejámenes eh, de manera cobarde, en fin. Entonces, eh, obviamente esto parece hasta patológico, pero eh, no sé si patológico desde el punto de vista eh, orgánico, eh, médico, pero por lo menos representa una patología social que sí hay que enfrentarla. Estas eh, violaciones grupales eh, son un fenómeno nuevo. Y el tratamiento jurídico de las mismas eh, debería importar la aplicación de agravantes en el tratamiento de estos casos. Porque hay, hay delitos de vejámenes, violación, no es cierto, pero eh, también asociación delictuosa. Eh, hay dolo, hay intención, hay alevosía. Entonces, eh, obviamente que el tratamiento punitivo tiene que ser más drástico bien ministro eh, voy a cambiar de tema ustedes siempre han, han estado trabajando en el tema de, de identificar, de denunciar eh, el caso de corrupción y esto último que se ha presentado con el eh, coronel Raña el caso Raña que ahí, dice, usted habló en determinado momento de una red de corrupción y protección al contrabando vinculado a esto eh, sí, hay denuncias en ese sentido. Entonces, uh -huh. lo que ha dispuesto el comando anterior es poner el caso ante, la, ante el Ministerio Público. Eh, muchas veces las denuncias no se procesan porque uh -huh. no se formalizan y por eso se ha abierto una investigación. Pero evidentemente eh, hemos señalado en muchas oportunidades que eh, la fuente de corrupción en la policía es el manejo de los cargos, la disposición discrecional de los cargos. Cuando se eh, acomoda en los cargos, en los destinos, a determinadas personas se les cobra por eso, se les obliga a recaudar sumas de dinero, ¿no es cierto? Y, y obviamente eso genera una, re, una corrupción en cadena, digamos. En el caso del excomandante de Oruro, lamentablemente, han habido versiones de cobros por destinos, de... Eh, Favorecimiento, protección a la actividad del contrabando y, y otros hechos. Entonces obviamente está en investigación y esperemos que los resultados eh, sean prontos y objetivos. Se verá eso ya, está en proceso de investigación, decía. Ministro, mañana, en periodo 62, en Viena, Bolivia va a participar, el presidente de hecho ya está allá. ¿Cuál es la posición de, de Bolivia? ¿Cómo va, se va a mostrar en, otra, en otro periodo de sesiones en tema de lucha contra el narcotráfico? Sí, es la Comisión de Estupefacientes ¿Sí? en Naciones Unidas que se reúne anualmente. Es un cónclave, el máximo, en una gestión para ¿Sí? debatir sobre la problemática de las drogas. Es una problemática muy compleja, muy sensible. Eh, en el mundo se han aplicado Estrategias eh, de militarización, estrategias represivas, estrategias punitivas, eh, uh -huh. eh, fundamentalmente bajo impulsión norteamericana, eh, pero no han dado resultado. Es decir, en este momento en el planeta, 256 millones de personas consumen droga. De estas 256 millones, millones, perdón, 30 millones son eh, consumidores problemáticos es decir, es el término técnico que se utiliza en Naciones Unidas en otros términos podríamos decir drogodependientes casi tres veces la población de Bolivia eh, de estos 30 millones de consumidores problemáticos 1.4 millones están afectados por VIH entonces eh, es un grave problema eh, al mismo tiempo la la, la lucha contra el tráfico de drogas ha generado una serie de tipologías delictivas eh, correlacionadas, conexas. Eh, la actividad del narcotráfico ha generado delitos como el sicariato, los secuestros express, eh, los atentados, las vendetas, en fin. Eh, al mismo tiempo, se ha expandido geográficamente a los cinco continentes el consumo de droga. Eh, se ha diversificado eh, la producción de drogas. Ahora tenemos drogas no convencionales, que son de fácil acceso económico, especialmente para los jóvenes. Eh, entonces, eh, es un, una problemática muy compleja, la más, eh, de repente la más importante que enfrenta la humanidad en este tiempo. Eh, pero esta estrategia de, de militarización, que ha sido distorsionada en nuestra lectura, geopolíticamente desde el imperio. Eh, no ha dado resultado, ha polarizado países, ha generado eh, guerras internas por generaciones, eso ha sucedido en Colombia, por ejemplo. Eh, Bolivia cambió el modelo, eh, Bolivia generó un modelo de concertación, de autorregulación, de control social, de coordinación entre el dispositivo de fuerza estatal y las organizaciones sociales. Bolivia ha generado un modelo de desarrollo integral con servicios financieros, tecnología, mercadeo, infraestructura, proyectos productivos, eh, servicios financieros, eh, para dar sostenibilidad a los productores. Eh, Bolivia además eh, se ha tecnificado y ha expandido su radio territorial de acción en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia al mismo tiempo ha regionalizado su acción. Eh, no solamente con agendas mixtas y operativos sincronizados con las policías de los países vecinos, sino sobre todo eh, con la creación del CERIAN, el Centro eh, eh, Regional de Inteligencia Antinarcóticos. El Serian fue concebido en un diálogo que tuvimos con Brasil hace algunos años. Le planteamos a Perú ...conformar un dispositivo de inteligencia trinacional. La sede tenía que ser Sao Paulo. Luego los países vecinos dijeron, incluyanos a nosotros. Y se, se convirtió en un centro regional y la sede es Bolivia. Está instalado en Santa Cruz. El serían ha dado eh, información que ha permitido operar en casos muy significativos. Seis casos de cabezas de peces gordos de narcotráfico han sido detenidos en los últimos meses gracias al trabajo de investigación del SERIAN que tiene oficiales de alta graduación que viven y trabajan permanentemente en Santa Cruz y que han sido enviados de Argentina, de Brasil. Eh, entonces eh, mañana vamos a tener noticias muy importantes de, de, de nuevos operativos en este marco. Y obviamente esta experiencia nosotros eh, la queremos eh, transmitir al mundo, el presidente lo va a hacer. Eh, en Bolivia, eh, la actividad del narcotráfico se ha combatido exitosamente. Nunca hemos tenido tantas tasas de reducción neta de cultivos de hoja de coca. Hace seis, siete años atrás eh, teníamos más de 30.000 hectáreas, ahora estamos por algo más de 24.000, pero hace unos un diez o 15 años atrás Fácilmente nuestra superficie de cultivos representaba el 20% de la coca existente en la región andina, hoy representa el 10%, hemos bajado significativamente, somos el único país que ha bajado sus cultivos su superficie de coca en los últimos años frente a los otros países que la han incrementado, estoy hablando de Colombia y de Perú. Entonces, toda esta experiencia, eh, esta política estatal que la hemos llamado de nacionalización y regionalización de la lucha contra el narcotráfico, la va a exponer el presidente Morales a las, eh, eh, entiendo que es nueve de la mañana, horario de Viena, eh, serán 4 de la mañana, horario boliviano, eh, y... y, y, y y luego se van a sostener reuniones bilaterales para ampliar estos elementos y esto de alguna manera eh, va a eh, ratificar, diríamos, eh, la decisión firme que tenemos en esta materia. Ministro, cuando dicen, por ejemplo, la lucha antidroga boliviana, va, se va a mostrar todo lo que usted me está señalando, que se, que se reduce, luego vienen la, las observaciones, por ejemplo, con lo ocurrido ocurrió en Umapar, los controles que se están desarrollando. Eh, en algún momento la oposición incluso dijo, ahí es un territorio en el que, en el caso del Chapar y, lo, y el lo último de Umapar, eh, que no, no existe presencia o hay un control eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicamos esto? Ustedes ya, ya han emitido un pronunciamiento sobre el tema. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta para quienes nos están viendo en este momento y tienen estos indicadores? Eh, afortunadamente, hemos tenido una capacidad de reacción muy rápida. Uh -huh. Y yo quiero saludar el trabajo de, de, de la policía, porque este, este atentado, este ataque... Esta emboscada a una patrulla de humopar que se produjo a las 8 menos cuarto de la mañana del 12 de marzo, el sábado 2 de marzo, en San Rafael. Y luego ha merecido una respuesta inmediata, oportuna, eficiente nuestra. No es fácil operar en, en el área rural, no es fácil operar en el monte. En el monte la gente conoce su territorio. La policía o los militares están en territorio extraño. Eh, en el monte es muchas veces fácil emboscar a, una, a un dispositivo. Eh, pero afortunadamente hemos hecho un buen plan de operaciones, hemos hecho una buena infiltración, un buen uh, estado de situación detectado y un buen operativo que nos ha permitido golpear el núcleo de esta organización vinculada al narcotráfico. No es la primera vez que una patrulla de Par o un operativo de la fel es resistido por poblaciones locales. Ha sucedido varias veces en Santana, ha sucedido en San Joaquín, en el departamento del Beni, en San Joaquín en más de una oportunidad, ha sucedido en Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, ha sucedido en alguna región de Chilo, ha sucedido en Apolo, en el departamento de La Paz, ha sucedido hace meses atrás, el año pasado, ...en eh, una zona del de, municipio de La Sunta en Los Yungas, ¿no es cierto? Entonces, eh, obviamente cuando hay poblaciones locales que están dando cobertura... ...favoreciendo a narcotraficantes, se enfrentan a la policía. Eh, si la policía hubiera sido desalojada, estaríamos hablando de un territorio liberalizado, ¿no es cierto? Pero si la policía luego... Eh, muestra públicamente el núcleo de la organización y las pruebas que sustentan su enjuiciamiento penal, pues entonces eh, quiere decir que eh, hemos instalado un control, una autoridad, un dispositivo de fuerza en la zona y que estamos dando una señal más que ratifica nuestras acciones anteriores. Vamos a ser rigurosos, vamos a ser duros, vamos a ser drásticos. Nuestra respuesta a la criminalidad, especialmente la, de la vinculada al narcotráfico. Muchísimas gracias, Ministro, por habernos acompañado a abordar estos temas y bueno, ya nos decían, ¿no? 9 de la mañana, 4 de la mañana más o menos y vamos a ver la participación también de Bolivia en este caso de la lucha antidroga. Gracias, siempre bienvenido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. En un instante retornamos.